Este viernes será una manifestación frente al Palacio de Justicia de San Lorenzo del Campo Grande en busca de que el preso en Tacumú Oso, el señor Willy Guillermo Fernández seguridad nuestro amigo, pueda rehabilitarse allá en, y pueda montar un servicio de, un de calidad y no en fiesta, haciendo fiestas privadas, sino ser un servicio de la comunidad, como se debe, crear un copo para la gente que no tiene dientes en la cárcel de emboscada. Para editar un, un, un consultorio odontológico y exclusivo para estos fines. Y ahí realmente, muy para a del el señor Osvaldo Guillermo Fernández de Segovia, Willy, de no, de no ser, Cumpla con su condena, haciendo que es la doctora de docto cuidar las de